Felicidades, bueno, ¿sus nombres? Ena, Rocío, sí, y con mi mamá venimos representando al barón, venimos con la medallita, que acá le hemos tenido en la hinchada, todos los partidos. Esa era la cábala, la promesa. La cábala, la promesa era llegar con ella, le dije, ganamos y nos vamos a la caravana, acá estamos, somos campeones. Eh, ¿Cómo vivieron la final? Porque estuvo dura. Con muchos nervios, con muchos nervios, pero confiamos en lo que teníamos y elegimos creer, elegimos creer en todo. Somos campeones. Ahora, la traen para acá. ¿Alguna promesa más con la virgencita Sí, me quedan promesas por cumplir. Así que allá vamos. Todas las enterías con velas hay que cumplir ahora. Así que ahora todas las velas que había y por haber hay que cumplir. Gracias. A rezar. No queda atrás Gracias.